No, ¡Oh, qué sacar ¡Oh, qué raro! a Ooh! <laughs> Se me había quedado esa weá acá encima, weón. No me la pelaron, weón, Menos mal, tan chico. Weá. ¿Cómo están, cabrón? Está grabando, ¿verdad? Oye, la cuevita que no me hayan robado esta weá. O sea, ahí se había quedado la weá. Eh, ¿Cómo están todos, menús, bikers? Espero que estén bien. Yo, por ahora, estoy bien. Estoy la raza. Y hoy... Eh, estoy de compras. Dado que... En mi trabajo eh, me solicitaron trabajar desde casa. Entonces como en el trabajo a mí me daban. O sea, me dan almuerzo, desayuno y todas esas cosas, eh, en casa no mantengo mucha comida. Así que como tengo que trabajar desde casa, eh, obviamente tuve que venir a comprar muchas cosas. Además de un par de cosas más que como jabón porque es que la base bien las manitos. Bueno, detergente que me faltaba, muchas cosas, eh, aprovechando también de, de comprar lo necesario, así como lo básico. Oh, creo que uno de estos pues, abierto. así como para poder aguantar una, una pequeña cuarentena. En mi caso personal yo vivo solo, así que con una Maruchan. Un pedazo de pan, tengo mi almuerzo gourmet listo. Eh, quiero también hacer aprovechar de hacer un llamado, no quiero que esto sea así como un vídeo eh, como se dice, como para aprovecharse de la situación, sino que bueno, uno como creador de contenido, independiente sea chico, mediano grande, eh, tiene que también eh, aprovechar su pantalla, por decir de alguna manera, para hacer un llamado, para hacer crear conciencia no de manera incorrecta, porque muchos dan consejos que valen corneta Uy, casi me, me dolo el pudillo algunos dan consejos que valen corneta, weán, que van encima en, en, en, más, más que ayudar, informan. por eso mismo, yo no estoy hablando de, de lavarse las manitos, ni hacer alcohol el eh, casero, sino que simplemente les voy a decir que mantengan la calma, que hagan las compras con responsabilidad pensando que hay más familias que también necesitan lo mismo que tú. Y no hice, no hice irse al cerdo como algunas personas que están comprando para revender. Llenando carros de lisoforo, llenando carros de toallitas desinfectantes, de cloro. Y todas esas huecas que al final no son para ellos, sino que es para la venta de después. Pues, bueno. Una mierda. Literalmente una mierda. Entonces, no sé cómo conche madre me voy a llevar este bolso. <risa> Pero me lo tengo que llevar ya está lleno. Conche tu Creo que debía haber pensado mejor. Uh, oh, qué masiva. ¿Cómo me voy a llevar todas estas weas? De hecho, esta weá tendría que haberla metido primero. Sí, estas weas las voy a meter en la mochila mejor. Entonces, eso, más que nada hacer un llamado a las compras responsables. También tenéis que tener solidaridad con las demás personas que también están comprando. Ya. Miren, yo en este minuto momento spam estoy en un supermercado de en, del mall florida, florida Center. ahí estoy en este minuto voy a ser franco no me costó comprar nada lo único que no había y que de hecho la la señorita a la que le pregunté si quedaba se rió a la guardia le pregunté le dije oiga el isoform o algo similar me dijo no queda y se rió se rió en mi puta cara así como diciéndome ingenuo <risa> pero pico lo único que no pude comprar de mi lista básica fue el isoforo porque ya aparte ya hay otras cosas que tengo en casa no sé sí, como conches madre me voy a hallar todo perro en serio me quedan muchas weas por echar todavía así que eso video cortito video conciso no causen más paranoia de la que ya hay hagan sus compras con responsabilidad cuídense Lávense las manitos. Eh, la, los tapabocas creo que funcionan menos que las medidas del gobierno, pero algo, algo se podría hacer. Así que eso pues cabros, los quiero caleta. Si dan cuarentena full probablemente voy a hacer un, un par de directitos ahí en la casa. Para que no nos aburramos tanto. Esto pues la me tapa. Y eso. Sí, gracias. Eh, pelado, no, se despido <ríe> y nos vemos muy, muy pronto. Chao, chao, chao. Cupo todo, weón, pero así como si lo hubiese medido con tu Vámonos. Uf. Fuimos. ¡Un ¡Oh, conchetubare! ¡Se a sacar el candado! ¡La conchetubare! ¡Juhuh! ¡Oh, ¡Muy oh, oh! Bueno sacado la conchetubare, weón! Ahora el único problema te ha puesto que se me trabó porque igual de pegué el pedazo fuerte. Bueno. ¡Oh, el calibre, Calipe? 7 el Calipe, weón! ¡Uh, ¡Oh, la mansa pescada, todo por no colocarle la cagada de cable, weón. Se me olvidó, weón. Ya, ahora sí. Oh.